Antes de comenzar, espero que disfrutes el fanfic y me dejes un comentario de qué te parece, sin nada más que decir, disfruta este fic que vas a escuchar. Parte 1. Era una noche como todas en la aldea de Konoha o eso parecía, pero es el nacimiento de dos leyendas como nunca se han visto en algún lugar de la aldea había un niño rubio de ojos azules de 9 años que estaba al borde de la vida y la muerte después de haber sido golpeado por un grupo de aldeanos, en otro lugar la aldea había una chica con el cabello negro y ojos negros, estaba entre la vida y la muerte por el agotamiento de chakra en ese momento ambos chicos estaban en un lugar donde no había nada a su alrededor ambos, pensaron que habían muerto en ese momento ambos, se dan cuenta de la presencia del otro y se quedaron mirando hasta. Hasta que una tercera voz les llamó la atención ambos vieron una persona con el cabello café cenizó con ojos morados con un patrón de anillos, de piel blanca como el papel y unos cuernos por encima de un lugar rojo en la misma forma que sus ojos pero en rojo con una línea en medio, ambos se sorprendieron por la extraña apariencia de la persona frente a ellos dicha persona comenzó a hablar sacándolos de su sorpresa. Hola soy Agoromo Otsutsuki también llamado el sabio de los seis caminos, el niño rubio en ese momento dijo eres un alien Agoromo lo miró de manera divertida y dijo no joven voy a continuar después pueden hacerme las preguntas para resolver sus dudas, el motivo de que ambos estén aquí es que ustedes son los actuales transmigrantes de mis dos hijos Indra y Asura, es decir que ambos poseen el chakra de ellos, mi hijo mayor Indra era un genio heredo mis ojos y mi poder espiritual en cambio mi hijo menor Asura no era un genio y heredó mi cuerpo y mi poder físico, antes de que llegue mi fin nombre a mi hijo menor mi sucesor en ese momento mi hijo mayor comenzó una pelea con mi hijo mejor que duró hasta el día de hoy ya el poder de ellos ha seguido transmitiéndose en diferentes personas a lo largo de la historia hasta que llego a ustedes dos, pero esta vez parece que no habrá dicha pelea, durante todo este tiempo he pensado esta vez, le daré mi poder a ambos como este el mundo está en una terrible oscuridad por el otro, del mundo y ustedes son la clave de la salvación o la destrucción del mismo, así que a ambos les daré todo mi poder. Tendrán la facultad de poder usar los cinco elementos y todas las líneas que existan ya que todas de cierta forma provienen de mí, pero sus cuerpos tardarán en poder usarlos ya que tienen que adaptarse con el paso el tiempo, pero cuando sus cuerpos estén listos podrán usarlos sin ningún problema es más ustedes no tendrán los efectos negativos de esas líneas de sangre y sus mentes se harán más aguda, cuando sus cuerpos estén listos todos los que les digo se activara de golpe libreando todo su nuevo poder pero nadie se tiene que enterar de esto y cuando liberen su poder tienen que tener mucho cuidado tienen alguna pregunta el chico de cabello rubio y la chica cabello onyx habían escuchado sin decir nada ya que estaban sorprendidos por lo dijo agoromo después de un momento la la chica fue la primera en salir de su sorpresa y ella preguntó tendremos algún cambio físico agoromo se puso a pensar un poco y dijo uno leve como el cambio de su tono de cabello pero de ahí no ya que el cambio será interno la chica sintió con su cabeza en gesto de aprobación, bueno parece que el tiempo por el momento está a punto de acabarse piensen en los que les dije y suerte a ambos en ese momento Agoromo desapareció y ambos chicos despertaron completamente curados. Han pasado tres años desde ese suceso, en el área de entrenamiento número 44 o también conocido como el Bosque de la Muerte, Sakura tenía mucho miedo, en poco tiempo estaban de nuevo en peligro. Después de la pelea contra la serpiente Sanin que mordió a Sasuke y Naruto en el cuello, les salió un extraño sello en forma de tres tomoes en forma circular en el cuello a ambos, ambos cayeron inconscientes y el Sanin se hundió en la tierra con un jutsu de tierra, en la actualidad apareció un equipo de la aldea del sonido con la misión de matar a Sasuke, Kim la chica del equipo golpeó de manera brutal a Sakura en ese momento apareció Lee para protegerla. la dosu al ver esto y sentir que acercaba a otro equipo el el atacó con unas ondas de sonido muy concentradas dirigidas donde estaban Naruto y Sasuke el lugar donde estaban explotó. Sakura se tiró al piso llorando su amado Sasuke y el idiota de su compañero Naruto estaban muertos, los equipos 8,9 y 10 que acababan de llegar vieron esto en shock, vieron como ambos chicos morirían todos se quedaron sin decir nada. Un momento después comenzó a temblar, todos estaban asustados por el poder que se sentía, no era el poder que un geni normal tendría, en ese momento vieron como los escombros, se comenzaron a mover y dos sombras, comenzaron a salir de ellos después de un momento, que pareció horas aunque solo fueron segundos, vieron que eran Naruto y Sasuke, que tenían la ropa toda destrozada, segundos después sintieron un gran pulso de chakra que venía de ambos y todos vieron como a Naruto y Sasuke les comenzó a crecer. El cabello y las puntas se ponían de color rojo como la sangre, su musculatura comenzó a aumentar, Naruto comenzó a crecer hasta tener la misma altura de Sasuke y sus marcas de bigote desaparecían, las marcas de maldición comenzaron a soltar una especie de vapor morado hasta que una pequeña serpiente blanca salía de ellas y que comenzó a irse de ahí, después a Sasuke y Naruto le comenzó a aparecer una marca en forma de sol y luna, a Sasuke en la mano izquierda le apreció la marca de la luna y a Naruto en la mano mano en forma de sol, en ese mismo momento la piel de Naruto comenzó a ponerse del mismo tomo que la piel de Sasuke. Todos miraron con el shock, no creían lo que estaban presenciando, Naruto y Sasuke dijeron al mismo tiempo Sakura ¿quién te hizo eso, al escuchar sus palabras todos salieron del estado de shock, el chico llamado Saku dijo fuimos nosotros ambos, miraron de forma fría al equipo del sonido, de un momento a otro ambos desaparecieron escucharon un grito de dolor kuvenia, de dónde estaba Saku ambos chicos, le habían dado un puñetazo en el estómago quemando a volar a Saku y escucharon el sonido de huesos romper. Sasuke y Naruto se movieron y le dio una patada a Kim y a Dosuke los mandó a volar. Segundos después, Dosuke se levantó con dolor y dijo: Les doy mi pergamino de la tierra, pero dejamos ir. Ninguno de los dos chicos dijo nada, solo vieron cómo se iban. Después de que se fueran, Naruto y Sasuke se relajaron y miraron a su compañera de equipo y fueron así ella. Vieron cómo el equipo 8, 9 y 10 salía de los árboles. Kiba grita y les pregunta qué fue todo eso. Ambos lo vieron, que hablas y luego se vieron entre ellos y se quedaron mirando, Sasuke dijo que te paso Dobe y Naruto dijo lo mismo pregunto teme, ambos se quedaron mirando en un silencio incómodo hasta ambos alzaron los hombros de manera despreocupada. Todos los demás los miraban con incredulidad hasta que Tenten -ten recogió a Lee y se fuere junto a Neji y los demás siguieron su ejemplo hasta que solo quedó el equipo 7, después de unos instantes Sakura se desmayó, varias horas después ya era de noche en el temible bosque de la muerte, Naruto y Sasuke estaban frente a una pequeña fogata y Naruto dijo así que siempre fuiste tú, Sasuke lo queda mirando y luego dice a qué te refieres y Naruto dice tú eres la chica que estuvo conmigo cuando nos habló el sabio si no me equivoco. Sasuke lo mira y suspira. Al parecer me descubriste. Espero que no le digas a nadie y yo no le diré a nadie que siempre usas una máscara. Que no entiendo por qué siempre fingiste ser un fracaso hasta el día de hoy. ¿Por qué? Naruto lo mira y después comienza a mirar al cielo y dice así no me considerarán una amenaza para el pueblo, Sasuke dijo odias al pueblo no soy un estúpido para no saber cómo te trata el pueblo casi todo el pueblo te odia, Naruto dice la verdad no yo soy algo que no entiende ni odiarlo sería ser como ellos y no quiero ser como ellos quiero ser mejor que ellos, entonces dime por qué finges ser nombre y cómo es que te ves así, Sasuke lo mira y no dice nada por un segundo luego dice, te lo diré pero no le digas a nadie, cuando era más pequeña, yo nunca salía del complejo. Básicamente, solo el clan sabía de mí. Días antes de la masacre de mi clan, escuché que varios miembros decían que iban a lanzar un golpe de estado. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Sabía que eso era malo nos daría muchos problemas y todo el clan sería tachado como traidores, días después llegó el día de la masacre y el que la hizo fue mi hermano pero cuando entré a la habitación de mis padres los vi muertos y ahí estaba mi hermano con una espada llena de sangre pero me di cuenta que estaba llorando él me vio, en ese momento mi hermano usó un jutsu especial de transformación que cambia el género de una persona y después usó su manje Kyo para hacerme dormir, cuando desperté en el hospital estaba en, un en una habitación llena de ambos y me puse a pensar en todo lo que sucedió y me di cuenta que mi hermano lo hizo para proteger el pueblo y a mí ya que siento la última chica de mi clan sería obligada a tener muchos hijos para reconstruir el clan Uchia y tenía mucho miedo de eso. Por eso seguí el juego y actué como un chico que quería matar a su hermano pero en realidad lo quiero mucho y lo extraño pero también entiendo que nuestra relación como hermanos ya nunca ya que es un ninja desaparecido de rango S, Naruto en ese momento vio como Sasuke comenzó a llorar pero antes de que pudiera decir algo dijo estoy bien, Naruto solo asintió y dijo pero puedes volver a ser chica verdad, Sasuke lo miró y en ese momento una nube de humo lo envolvió y cuando la nube desapareció en el lugar donde estaba Sasuke había una chica de ojos de color onyx cabello largo hasta la parte baja de la cintura de color negro con las puntas de color rojo sangre, de piel blanca, con un rostro angelical y un cuerpo vaste bien desarrollado para su edad. Naruto la quedó mirando sin decir nada, la chica se sonrojó un poco y dijo mi verdadero nombre es Sasuki Uchiha y puedes dejar de mirarme así, Naruto dejó de mirarla y dijo perdón solo que me sorprendí al verte en esa forma, bueno cambiando de tema también sabes cómo usar tus nuevas habilidades, Sasuki solo asintió con la cabeza y dijo pero tendremos que practicar ya que creo solo podemos usar lo básico de momento, Naruto se quedó pensando y dijo si es verdad después del examen entre" juntos para poder usarlas, la chica solo asintió después de un momento de cómodo silencio Naruto dijo mañana iremos hacia la torre, Sasuki solo asintió y Naruto volvió a hablar y dijo sabes es bueno que seas una chica, Sasuki lo miró y dijo porque te gustó o algo así, Naruto la miró y dijo un poco sonrojado eso significa que mi primer beso fue con una chica no un chico, Sasuki se sonrojó y dijo acordamos que eso nunca pasó, Naruto solo la miró sin decir nada, pero por dentro estaba pensando es gran cambio como era antes. Era la mañana del día siguiente, los primeros rayos del sol despertaron al equipo 7, Sakura se despertó de manera agitada y vio que sus dos compañeros que ya se habían despertado, en ese momento comenzó a recordar todo lo que había sucedido el día anterior, ella le preguntó a ambos si estaban bien, ellos asintieron segundos después Sakura preguntó qué fue lo que les pasó a ustedes dos, ambos la miraron unos segundos y Sasuke fue el que contestó, no estamos seguros de que nos pasó solo. Sabemos que tuvimos una especie de transformación que nos dio más poder, Naruto después dijo bueno no importa lo que nos pasó ya que no podemos hacer nada en este momento, bueno tenemos que comer algo nos iremos a la torre para completar la segunda frase del examen y así tendremos unos días para descansar antes que termine la segunda etapa, por lo que hoy es el tercer día del examen. Horas después el equipo 7 llegó a las puertas de la torre, apenas llegaron vieron unos escritos en la pared sobre el cielo y la tierra, después de leerlo Naruto y Sasuke sacaron los pergaminos y procedieron a abrirlos segundos después comenzó a salir humo de ellos, ambos lanzaron el pergamino quedando en forma de X, segundos después que el humo había desaparecido vieron a Iruka y los tres dijeron Iruka sensei, Iruka los miró en estado de shock ya notó que todos estaban con la ropa muy dañada pero sin herida. También notó el cambio de apariencia de los chicos del equipo 7, pero el que más había cambiado de los dos era Naruto. Él preguntó con mucha curiosidad qué fue lo que les pasó a ustedes. Naruto dijo: Es una larga historia que le podemos contar mientras entramos a la torre. Iruka asintió con la cabeza y hizo un gesto para que lo siguieran. Durante todo el recorrido de la torre, le contaron lo que había sucedido, omitiéndolo del sello maldito, ya que fue purificado, a diferencia del sello maldito normal en vez este es de color dorado, Iruka estaba escuchando en silencio, mientras pensaba Naruto está más tranquilo y un poco más serio, Sasuke está más amistoso y Sakura parece que ha dejado un poco de actuar como una Fangirl, cuando terminaron de contar todo Iruka los dejó frente a una habitación y dijo ahí pueden dormir y descansar ya que no pueden salir de la torre hasta que se termine el tiempo, en esta torre hay unas salas para que puedan entrenar si lo desean, también hay una cafetería si les da hambre, bueno me tengo que ir a informar que el equipo 7 llegó, nos vemos después dijo Iruka mientras se iba alejando de ellos. Durante el tiempo restante de la segunda fase del examen Sasuke y Naruto entrenaron para tener una idea de sus nuevas habilidades, al poco tiempo de entrenar se dieron cuenta que solo podían usar unos cuantos jutsus básicos de algunos elementos, también notaron que su velocidad y fuerza se había incrementado, y su control de chakra también mejoró mucho, así pasó rápido el tiempo y llegó el día que se acabó el tiempo de la prueba, el sensei del equipo 7 Kakashi fue a ver a su equipo a su habitación la puerta y esperó unos segundos y vio Sakura y ella lo dejó pasar cuando entró vio a Naruto y Sasuke los miró por unos segundos, actualmente ambos estaban vestidos iguales tenían unos pantalones largos negros, con unas sandalias ninja de color negro, una camisa manga larga de color negro puro y unos guantes del mismo color, Kakashi estaba informado de sus dos genin de su equipo, habían cambiado, pero nunca pensó que sería tanto el cambio en especial Naruto, unos segundos después de verlo dijo y esas ropa, Naruto contestó de manera calmada destruida y esta ropa fue la que nos consiguió Iruka-sensei. Kakashi dijo cambiando de tema los están esperando, todos los genin que pasaron la segunda frase se tiene que reunir, los tres genin asintieron lo recogieron su equipo ninja y siguieron a su y hasta que llegaron a una sala de dos pisos con unos balcones a los lados y una estatua de unas manos formando el sello del carnero hecha de piedra, todos los genin se formaron en una fila, enfrente de ellos estaba Irus en Saltovi, el tercer Kage, el viejo Kage estaba mirando a todos los que pasaron la segunda frase parte del examen especial a Naruto y Sasuke, Hiruzen envió un poco de chakra a sus cuerdas vocales para aumentar el sonido de su voz para que todos los presentes escuchen lo que tenía que decir felicitaciones a todos ustedes por haber pasado la segunda etapa del examen Chunin, pero hay un pequeño problema, hay más aprobados de los que esperábamos y por eso estamos obligados a reducir la cantidad de aprobados, por lo que la tercera parte de los exámenes se dividirá en dos, hoy tendremos una. Una ronda de combates preliminares un mes continuaremos la tercera del examen, ya que tenemos que esperar que lleguen los cajes y daños de las naciones participantes. En ese momento un Hounin que se veía muy enfermo, tenía ojeras y tenía una tos muy fuerte, apareció con un listado en sus manos y dijo, disculpe Okage-sama pero yo seguiré con el resto de la explicación, el Okage asintió con la cabeza, me presento mi nombre es Ayateko y yo seré el supervisor de esta ronda preliminar, bueno como dijo el Okage esta parte del examen estará dividida en dos partes, la primera de las dos partes se celebrará hoy en la arena donde estamos actualmente, La segunda parte se llevará a cabo en el estadio de Konoha donde tendrán un público entre ellos estarán los cajes, Daim Yos y diferentes jueces que verán los combates de los participantes este evento se realizará dentro de un mes para que todas las personas importantes puedan verlo mientras él explicaba todo esto todos los presentes estaban preocupados por el supervisor parecía que se iba a morir ahí mismo pero la más preocupada era Anko ya que ella es la responsable de las muertes del bosque de la muerte y allá. Ayate no firmó las captas de consentimiento. Ayate comenzó a hablar de nuevo y dijo, antes de comenzar con las rondas de combate, levante la mano los que sientan que no están listos y no se preocupe por su equipo ya que desde aquí el examen es individual así que no afectará a su equipo si se retira, ellos seguirán en el examen al menos que sean derrotados, después de un momento de silencio, alguien alzó la mano y dijo, lo siento pero yo no puedo seguir más, mis reservas de chakra están bajas y tengo algunas heridas que no ayudan, Ayate solo asintió con la cabeza y tacho el nombre de Kabuto de la lista de participantes. Luego de que Kabuto se fuera el supervisor dijo, «Bueno como nadie más parece que se retirara de los exámenes vamos a comenzar los combates», en ese mismo momento una gran pantalla bajó del techo, Allá te dijo en esta pantalla se escogerán los contrincantes, al azar las pelas serán de un VS1, todos los participantes estaban sumidos en sus pensamientos, después de unos segundos de un silencio un poco incómodo, Ayate antes de hacer los sorteos les diré las reglas de los combates, en estos combates no hay reglas, los participantes deberán luchar hasta que su adversario muera, renuncie o admita su derrota o decida retirarse, también yo puedo dar por finalizado los combates si lo veo necesario ya que no quiero muertes innecesarias en ese momento la pantalla comenzó a parpadear con los diferentes nombres de los participantes hasta que se quedó en nombre de Yoro Yakado y Sasuke Uchiha allá te dijo el primer combate será entre Yoro Yakado Bs. Sasuke Uchiha los demás participantes tiene que subir a los balcones para que puedan ver el combate todos comenzaron a irse, Naruto antes de irse le dice a Sasuke que tienes que ganar, Sasuke solo asintió, después de unos momentos ya cuánto solo estaban los combatientes allá te grito, pueden comenzar. Por unos segundos ambos peleadores se miraron sin decir nada, Sasuke desapareció y e intentó golpear a Yoroi con una patada pero él lo bloqueó con una mano, en ese instante Sasuke notó que su chakra era robado y se alejó rápidamente, ya estando a unos metros de él comenzó a hacer sellos con manos y dijo elemento fuego gran bola de fuego, después de decir su jutsu llenó sus pulmones de aire y después exhaló una bola de fuego desde su boca, Yoroi vio esto y rápidamente se alejó el ataque y le lanzó unos shuri. Ken hacia Sasuke, él los vio con el rabillo del ojo y dio dos saltos hacia atrás, con los observadores el sensei del equipo del sonido que era Orochimaru disfrazado se dio cuenta de que no podría activar el sello maldito que le puso a Sasuke. En la arena Yoroi intentó darle un golpe en el estómago a Sasuke pero él lo esquivó con facilidad y respondió con una patada a los pies que hizo perder el equilibrio a Yoroi, Sasuke aprovechó para darle un golpe en ese estómago, Sasuke comenzó a hacer varios sellos de manos y dijo elemento fuego flor del fénix, de la boca de Sasuke salieron varias bolas de fuego. Yoroi puedo evitar lo peor del ataque pero igual la explosión lo lanzó contra una pared y quedó inconsciente, en ese momento apareció el instructor y nombro ganador a Sasuke segundos después apareció un grupo de ninjas médicos que se llevaron a Yoroi. en ese momento comenzaron a aplaudir a Sasuke sus compañeros. Han pasado 20 minutos desde el combate de Sasuke. Todos miraron desde las barandas los demás combate. Después del combate de Sasuke fue el combate entre Ino y Sakura. El combate dio mucha pena. Al inicio, Sakura tenía la ventaja. Después de unos momentos, Ino se cortó el cabello y lo usó para detener a Sakura. Y después inmovilizarla realizó un jutsu mental de su familia. Para sorpresa de todos, Sakura fue capaz de romper el jutsu. Aprovechando la conmoción que tuvo Ino. Sakura corrió hacia ella y le dio un golpe que la dejó inconsciente dejándola como ganadora a Sakura. El siguiente combate fue entre Inata y Neji, básicamente el combate fue unilateral hacia Neji que tenía la intención de matar a su prima, por ser de la rama principal, Neji atacó con golpes a matar, que la Inata a dura apenas podría defenderse de ellos hasta que llegó al punto de quedar completamente indefensa, Neji corrió hacia ella con la palma abierta apuntando a su corazón con intención de matarla, Gei, Kakashi, Asuma, Kurena y Yayate estaban a punto de detener a Neji pero antes de Kupu pudieran hacer algo, Naruto y Sasuke desaparecieron de sus lugares en una explosión de velocidad. Naruto sostuvo la mano de Neji y le puso una especie de espada hecha únicamente de un metal negro en el cuello de Neji y Sasuke le puso una mano en el hombro y le puso una espada similar al de Naruto solo que era más corta en la parte baja de su espalda apuntando a su columna. Todos los presentes se quedaron en estado de shock por la velocidad y porque nadie supo de dónde salieron esas armas, a excepción de lo que ellos notaron que ellos de alguna forma crearon esas armas, Neji miró a ambos y dijo, este es el tratamiento de la rama principal, en ese momento todos salieron de su sorpresa y ten nombre ganador a Neji. Naruto y Sasuke soltaron anejimientas bajaron sus armas, él se fue hacia las escaleras molesto, segundos después Tenten con estrellas en sus ojos, les quitó las armas que tenían Sasuke y Naruto sin que se dieran cuenta, todos miraron a Tenten con gotas en su cabeza, Naruto dijo, si quieres puedes quedártelas nosotros no las necesitamos verdad Sasuke, él solo asintió con la cabeza la siguiente pelea fue Chouji y Dosu, al principio Chouji no quería pelear pero después de que Asuma lo logró convencer con comida la accedió, el combate fue corto gracias a los potentes ataques del ninja del sonido que realizó con su extraño guantelete, Chouji quedó fuera de combate al recibir un ataque directo de sonido dejando como ganador a Dosu. Luego fue la pelea de Chika Maru y Kin una ninja de la aldea del sonido, ella usaba agujas en bon con unos cascabeles para engañar a su oponente, al final el astuto Nara ganó el combate con un jutsu de clan y una buena estrategia, Él se alejó murmurando sobre mujeres problemáticas o algo así. El siguiente combate fue entre Tenten y Temari, la chica de cabello en forma de bollos intentó varios ataques con diferentes armas que no causaron ni daño a la kunoichi de la aldea de la arena. Tenten después de unos intentos más de tirarle unas cuantas armas más, se dio cuenta que usaban ataques de tipo viento que hacía que sus armas no le den, ella sacó unos pergaminos de su espalda para usar una técnica que literalmente le llovieran armas a la ninja de arena, Temario usó un jutsu de viento contra la lluvia de acero que para sorpresa de todos Tenten perdió después de eso, pero Temari no ganó les les que de alguna forma las espadas que le dio Naruto y Sasuke lograron hacerle unos cortes aunque fuera leves. Luego fue la batalla entre Shino y Saku, este último tenía uno de sus brazos roto obra de Naruto y Sasuke, pero igual procedió a pelear Aunque la pelea fue corta Shino logró meter sus insectos dentro de los tubos que tenía Saku en sus manos, esto logró hacer explotar sus brazos dejando ganador a Shino. Después fue el combate de Kankuro y Mizumi, el último compañero de equipo de Kabuto, Kankuro ganó con mucha facilidad ese encuentro engañando a Mizumi con su marioneta cuervo, que le rompió el cuello a Mizumi, pero por su habilidad de que le permite ser muy elástico como una especie de hombre elástico, logró sobrevivir para asombro de todos. Luego fue el combate de Lee y Gara. ese combate fue la pelea más épica que se hayan visto hasta ese momento, Lee con su sorprendente velocidad que consiguió con duro entrenamiento y el uso de una técnica prohibida que le permite abrir las puertas internas, al momento de abrir la primera puerta puedo pasar la defensa, que todos los ninjas de arena pensaban que era impenetrable, desde ese momento la pelea se volvió para el entusiasta Genin de Expandes Verde, después Lee procedió a abrir las demás puertas. Hasta la quinta puerta para hacerle con combo de golpes llamado loto inverso, después de eso Lee perdió toda su ventaja ya que Gaara usó su arena para evitar la mayoría del daño, y procedió a atacar a Le, él estaba completamente agotado por el uso de las puertas internas, Gaara usó su arena para atrapar el pie y el brazo de Lee y Gaara dijo ataúd de arena destrozando el brazo y el pie de Le, pero Gaara iba a matar a Le, pero antes de lo consiguiera el sensei de Lee intervino para detener así lograr salvar a estudiante de la muerte, allá te nombro ganador a Gaara. después de eso, llegaron los ninjas médicos y le informaron a Gay que lo más seguro que la carrera como ninja de Lee ha terminado por las graves heridas que sufrió actualidad, allá te grito Kiba Nuzuka de la aldea de Konoha contra Naruto Uzumaki de la aldea de Konoa pueden bajar para dar inicio al último combate de las preliminares, en ese momento Naruto sonrió, en cambio Kiba dijo en voz alta a Kamaru, nos hemos sacado la lotería, Kakashi estaba pensando por fin es tu oportunidad de demostrar todo lo que has crecido durante este tiempo, mientras miraba a su genin rubio rojizo, con Kurena y ella estaba pensando que Naruto no podría ganar, sin importar el cambio de imagen que haya tenido. Segundos después Naruto comenzó a dirigirse a la arena de manera tranquila pero antes de que llegara a las escaleras Sasuke le dijo, es momento de quitarte esa máscara, Naruto no dijo nada solo sonrió levemente, Kiba ya estaba en la arena junto a Akamaru ya se dejó caer desde el balcón a la arena, el supervisor los miró a ambos y con un gesto de asentimiento de ambos dijo, comiencen, Naruto solo miraba de forma analítica a Linusuka, Él comenzó a decirle en voz alta a Naruto, rindete do ve, no podrás con alguien como yo, un alfa un fracasado como tú no tiene oportunidad de ganar, Akamaru lo estaba apoyando, Naruto no dijo nada solo lo miraba, con Sasuke solo yo le digo dobe al dobe dijo en voz para suerte de él nadie lo escuchó decir eso, Kiba comenzó a hablar de nuevo y le dice a Akamaru tú solo mira yo solo me encargaré de él, y lo haré con un solo golpe exclamó el Inuzuka, en ese momento Kiba se supo en una posición de cuatro patas y segundo a toda velocidad hacia Naruto buscando el impactar un golpe de codo en el estómago del rubio rojizo, pero él lo desvió usando su mano derecha haciendo que Kiba se chocara con el piso de la arena, segundos después Kiva se levantó y dio unos saltos hacia atrás quedando de la misma posición inicial junto a Kamaru. Kiba dijo vamos a Kamaru mientras comenzaba a correr hacia Naruto, pero antes de estar cerca del lanzo unas pequeñas bombas de humo a Naruto, Kiba saltó a la pantalla de humo con la intención de darle varios golpes a Naruto ya él podría saber dónde estaba por su olor, segundos después el que salió volando del humo fue Kiba para confusión de algunos de los presentes, el tercero miraba el encuentro de su nieto sustituto con una sonrisa, Kiba se levantó con poco adolorido del suelo mientras Naruto lo miraba de forma calmada, Kiba sacó dos pequeñas folitas de su equipo ninja una se la dio de comer a Akamaru y la otra se la tomó él, para sorpresa de muchos el pequeño perro de color blanco se hizo un poco más grande y su pelaje cambió de color a uno café rojizo, Sasuka le preguntó a su sensei qué era eso, Kakashi dijo, son píldoras de alimento dan un aumento en el chakra y les permite pelear por tres y tres noches seguidas, en ese momento Kiba se supo en cuatro patas y Akamaru se espalda, Akamaru se envolvió en en una nube de humo, al disiparse el humo Akamaru se había transformado en una copia de Kiva y ambos dijeron clon de hombre bestia. Después de decir eso ambos Kivas saltaron hacia Naruto tratando de darle un golpe, pero el rubio rojizo lo esquivó dando un salto hacia atrás, pero ninguno de los dos Kivas se detuvo uno de ellos buscó dar otro golpe al estómago de Naruto, él lo esquivó con mucha facilidad, el otro Kiva siguió corriendo por una pared y saltó para dar un golpe a la cabeza Naruto giro y con una de sus manos empujó a Kiva, haciendo que pierda el control por un segundo, pero antes de que pueda responder con un golpe el otro Kiva apareció en su espalda tratando de darle un golpe con sus garras, Naruto se movió a la derecha esquivando con éxito el ataque sin recibir ningún daño, Orochimaru estaba molesto ya que ninguno de los dos sellos malditos que le puso a Naruto y Sasuke no los podría activar, en la arena la pelea continuó así por unos segundos hasta que Naruto saltó alto, ambos Kivas aprovecharon esto y dijeron al unísono colmillo sobre colmillo comenzaron a girar a gran velocidad al punto de parecer una especie de talar. Madro humano, Naruto sabiendo que en el aire no puede maniobrar lanza un kunai con alambre ninja al techo y lo uso para balancearse y salir fuera del camino del ataque. Mientras tanto con Kurena y ella estaba pensando, imposible en todo lo que va de la pelea no le ha causado ningún daño a Naruto, en la arena Naruto aterrizó en el piso con tranquilidad, Kiba lo miraba con ira y sorpresa por su demostración de habilidad, ambos Kivas gritaron de nuevo colmillo sobre colmillo mientras iban hacia Naruto buscando dar un golpe, Naruto se quedó ahí parado solo levantó ambas manos para detener el ataque de ambos Kivas. así quedaron por unos segundos Naruto no retrocedió ni un un segundo, en ese instante Sasuke dijo en voz alta ya deja de jugar Naruto. Él lo miró y solo sonrió y dijo, estaba bien dejaré de jugar comenzaré a atacar, en ese momento para sorpresa de los presentos menos para el azabache rojizo, ambos Kivas dejaron de girar y en ese momento todos notaron que las manos de Naruto estaban cubiertas de una especie de metal de color negro, Naruto no perdió el tiempo y apretó el agarre de ambas manos y lanzó a ambos Kivas hacia una pared haciendo unas gritas en las mismas. Uno de los kibas explotó en una nube de humo y reveló que era Akamaru, el kiba que daba se levantó con dolor y miró a su compañero de cuatro patas que estaba fuera de combate después miró a Naruto con ira y dijo me la pagarás". y comenzó a girar de nuevo pero esta vez con más velocidad por la ira, Naruto vio esto detuvo de nuevo su ataque con una mano, mientras su otra mano se cubría por completo a algo parecido a un metal negro y Naruto dijo, Elemento Hierro Golpe Reforzado, mientras golpeo aquí va en el estómago, mandándolo de nuevo hacia otra pared, dejándolo fuera de combate. Todos se quedaron en estado de shock en la cabeza de muchos. Estaban teniendo la misma línea de pensamientos. Elemento Hierro, como es que Naruto puede usar algo así. Allá te dijo en voz haciendo que todos salieran de sus pensamientos. A fin del combate el ganador es Naruto Usmaki, dando por finalizado las rondas de preliminares. El supervisor dijo que todos los que ganaron sus combates bajen a la arena, después de hacer la in especial pelimorado dijo que formarán para determinar el orden de los siguientes combates, dando como resultado. Primer encuentro Uzumaki Naruto contra Yuga Segundo encuentro Sabaku no Temari contra Narashikamaru. Tercer encuentro Sabaku no Kankuro contra Sabaku no Gaara. Cuarto encuentro Aruno Sakura contra Burameshino. Quinto encuentro Kinuta dosu contra Uchiha Sasuke. Después de eso todos los presentes se retiraron del bosque de la muerte hacia la aldea para poder descansar. A fin del capítulo Aclararé algunas dudas, el elemento hierro es la evolución del elemento tierra, sé que es el elemento acero que es la evolución del elemento tierra en el anime pero desde mi punto de vista no tiene sentido ya que el acero no es un mineral natural de la tierra, el acero nace de derretir el hierro para que gane un porcentaje de carbono el porque Sasuke está siendo más amigable, esto se debe a que no está influenciado por Orochimaru y también porque se abrió un poco con Naruto por lo sucedido en el bosque de la muerte. Bueno y por último lo del sello maldito, tanto Naruto como Sasuke lo poseen, pero como ellos dos poseen la marca del sol y la luna eliminó el fragmento de alma que Orochimaru pone en los sello y como sus cuerpos evolucionaron pueden usar el segundo nivel del sello sin ningún problema y no sufrirán ningún tipo de dolor por parte del sello.